En este video vamos a explorar cómo funcionan los dispositivos en BitWid Studio. Para poder ver el panel de dispositivos, den clic sobre este icono. Dependiendo qué pista se encuentre seleccionada, los dispositivos variarán. Por ejemplo, en la pista de instrumentos los dispositivos serán estos. Tenemos los contenedores, los instrumentos y efectos para notas MIDI. Para las pistas de audio, existen efectos de audio y contenedores. Vamos a ver algunos de las pistas de instrumentos. Por ejemplo tenemos una caja rítmica, en la cual podemos poner un sampleo por cada nota. O podemos cargar un set de percusiones con los presets. Aquí buscamos algún preset, por ejemplo un kit de house. Y automáticamente ya me cargará todos los sampleos de este kit. Exploraremos con más detalle en próximos videos acerca de la caja rítmica. Ahora veremos lo que es el instrument layer. Que prácticamente es un rack donde podemos cargar múltiples instrumentos. Por ejemplo una caja rítmica. O otra caja rítmica. Como ya lo hemos visto anteriormente. Pero también lo veremos con más detalle en su propio video. Y también tenemos los instrumentos x y muy útiles para automatizar algunos efectos o algunos instrumentos en estas cajas. También veremos con más detalle este instrumento XY en su propio video. Ahora voy a agregar un PolySynth. El PolySynth es un sintetizador que tiene dos osciladores un filtro integrado dos LFOs voy a dibujar algunas notas MIDI como pueden ver cada que dibujaba una nota MIDI se escuchaba de hecho se escucha la nota que seleccionemos que la movamos de posición para evitar que se escuche simplemente damos clic sobre este icono para que no se escuche cuando deseamos escribir cualquier nota midi pero ya no podemos escuchar el, el piano roll para que se vuelva a escuchar vamos a volver a presionar sobre el mismo icono y podemos cambiar el preset de una forma muy rápida ejemplo, yo voy a buscar algunos pianos. Voy a insertar otro track de instrumento. Ahora voy a insertar un kick. Este instrumento creará kicks voy a aumentar el VPN también puedo insertar un hi-hat con el i-hat en contratiempos del kick Voy a insertar un clap. No me gusta el sonido del clap, se lo voy a cambiar. Voy a insertar un Snare, dibujaré algunos aquí y también podemos crear algunos toms curiosamente este no tiene presets pero podemos modular la tonalidad también tenemos órganos voy a parar todos para nada más escuchar el órgano voy a cambiar la vista a edit para tener más espacio voy a escribir las notas para do mayor y voy a aumentar el tamaño de estas notas para escuchar el acorde de do mayor Shift más Tab, podemos ver la vista Edit de una forma más rápida, como atajo de teclado. Voy a cambiar el Preset. Este suena más de iglesia. Vamos a seguir explorando más dispositivos. Voy a insertar un Sampler. Y aquí simplemente arrastro cualquier muestra. Y ya podemos dibujar algunas notas MIDI para que suene la conga. Podemos cambiar el inicio del sample. etcétera podemos arrastrar cualquier sample aquí o cualquier muestra o también podemos cargar aquí cualquiera de las que vienen por default en BitWid Studio por ejemplo bajo japonés vamos a ver cómo suena este obviamente que tenemos que bajar la tonalidad para que suene como bajo Etcétera. y por último el FM4 que es un sintetizador FM también podemos seleccionar diferentes tipos de presets Bueno, pues básicamente esos son los instrumentos más importantes de EditView Studio. Resumimos: tenemos caja rítmica, tenemos un rack de instrumentos o un layer o capas de instrumentos XY, que lo veremos en su propio video. Tenemos instrumentos para el clap, snare, órgano, y e hat, y e tom, policing, kick. FM4 y el sampler estos que están aquí son más para notas MIDI eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo de notas MIDI